Tardés. Vamos a hablar de la defensa de los derechos humanos desde la abogacía, COVID y prisión. Eh, se enmarca esta pequeña charla virtual desde la situación tan compleja en la que nos encontramos. Eh, se pretende en esta pequeña charla también dar una serie de pautas sobre los siguientes extremos. Primero, cómo ha evolucionado el, la evolución del COVID-19 con la prisión, la relación que tienen ambas situaciones y cómo estamos en la actualidad. Por una segunda parte encontraremos el posicionamiento del Ministerio del Interior, de la Administración Penitenciaria y también de los, de los tribunales de justicia que son los que impartirán la determinación de entrada en prisión o salida o en su caso suspensiones de condena o tercero grado. Y en, finalmente hablaremos de las propuestas de actuación concretas posibles por los operadores jurídicos, es decir, por los abogados. ¿Qué podemos hacer para conseguir la escarcelación de los preventivos o de los condenados? Todo esto también tenemos que enmarcarlo, eh, me vaya a permitir, en un momento eh, reivindicativo por parte de la abogacía. Eh, la relación entre la abogacía institucional y las instituciones eh, siempre ha podido tener su altibajo. Eh, es verdad que en los momentos actuales nos encontramos con una especial dificultad, fundamentalmente derivada de lo que considera la abogacía, que tiene que ser la mejor defensa de los derechos humanos de los diferentes colectivos. Después veremos varios ejemplos de ello. En esta misma línea, resaltar que ya directamente la presidenta de la Abogacía Española, en la última revista, en la editorial, lo titulaba como una abogacía reivindicativa y en la del mes de diciembre hablaba directamente de un paso al frente. Bueno, En esta misma línea podemos situar cómo el Colegio de Abogados de Córdoba en los últimos tiempos se ha destacado por tener un conflicto importante con respecto a los juzgados eh, por lo que supone la instancia prolongada dentro de las comisarías por parte de los detenidos. En este sentido, eh, indicar que eh, se ha recomendado el propio Colegio de Abogados que, si consideramos vulnerados los derechos de las personas detenidas, podemos interponer procedimientos de habeas corpus. Eh, bueno, vamos a empezar con estos extremos. Si alguien se pierde, pues podrá continuar rápidamente porque el índice va a aparecer eh, de forma continuada. La situación actual y la evolución para ello, hay dos elementos que pueden ser especialmente interesantes para seguir o para ampliar la información que vamos a dar a continuación. Que, por un lado, es la página de Derecho Penitenciario, que siempre la, va a ser nuestro sitio de referencia para las personas que nos dedicamos al tema penitenciario. Y vamos a ver cómo están todas las normativas. Tiene un apartado especial de COVID-19 y prisión. Por otra parte, también va a ser importante el manual para abogados del Consejo General de la Abogacía Española, Respuesta legal e institucional al COVID-19. También vamos a encontrar muchas de las normas que vamos a citar a continuación. Vamos a entrar en este primer apartado, en las actuaciones procesales, la intervención del abogado y algo de escarcelaciones. Es decir, cómo se ha ido regulando estas tres eh, cuestiones. Algo que es fundamental porque eh, la forma en que el abogado va a poder trabajar, en función de los plazos, lo que nos dejen entrar o no entrar las prisiones y, eh, a su vez, qué podemos hacer respecto a las escarcelaciones. En este primer punto, arriba se señala en, sur, en negrita en el aspecto en el que nos encontramos, por si alguien en algún momento se pierde. Eh, dentro de las actuaciones procesales vamos a ver varias eh, normas, bien eh, real decreto, bien acuerdos, órdenes, circulares, todo tipo de normas. Vamos a ver que han sido muchas eh, de forma muy continuada y a veces pues, no necesariamente muy coherentes. Eh, empezamos por la primera, que fue el Real Decreto 463-2020, eh, por todos conocidos, donde se establece la suspensión de plazos y establece que no se suspenden aquellas materias urgentes en vigilancia penitenciaria. El primer problema que nos vamos a encontrar es que es urgente en vigilancia penitenciaria. Debemos recordar que no tenemos norma procesal que nos regule y la única norma que tenemos, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica General del Poder Judicial, la cual establece en una única norma eh, la palabra urgente para un supuesto muy concreto, eh, que no viene al caso y que no vamos a entrar en él, pero básicamente es cuando procede un, un, una revisión de grado donde esa persona va a poder salir y se decide recurrir por parte del fiscal y eh, son mm, bueno, pues delitos graves. En ese caso se va a considerar un asunto urgente vía recurso, pero no creo que se esté refiriendo a esto. El acuerdo del 14 de marzo, es decir, del mismo día, porque también fue el mismo día, el Consejo General del Poder Judicial dijo que eh, cualquier actuación en causa con presos o detenidos debe considerarse que debe actuar si vigente los plazos procesales. Por tanto, en principio la posición más lógica para nosotros es decir que eh, tratándose de presos detenidos eh, pues debería continuar por analogía con los penados eh, en todas aquellas materias donde hay una privación de libertad. Parece que se refiere a la palabra privación de libertad. En este sentido, hay una cierta preocupación por parte de diferentes instituciones, en concreto el defensor del pueblo andaluz eh, ha solicitado información a todos los colegios de abogados para saber cómo se encuentra la situación tanto desde la abogacía como desde los propios juzgados de vigilancia. Es decir, qué intervención se está teniendo con las personas privadas de libertad. Eh, pero en este punto debemos ir más allá y señalar como una medida muy reciente de 17 de abril, que es un borrador, primera medida destinada a colectivos especialmente vulnerables eh, del Consejo General de Poder Judicial, eh, bueno, proponen la supresión de la posibilidad de recurso de apelación frente a los permisos de salida, que como sabemos es uno de los temas principales que llevamos las personas que llamamos temas penitenciarios, compañeros y compañeras, y sobre todo los propios presos, y para ellos es muy importante. Bueno, pues parece que una de las medidas para beneficiar a estas personas que quieren recurrir eh, va a ser suprimirle este trámite de apelación. Es algo que parece bastante irrazonable y lógico establecen un supuesto, en cualquier caso, que sería salvo que se traten de derechos fundamentales. Y ahora podríamos empezar a pelearnos que se tratan de derechos fundamentales. Eh, derechos fundamentales eh, probablemente lo habremos alegado muchas veces, pero casi nunca se nos habrán estimado porque no es muy habitual, a pesar de que esta jurisdicción debería ser muy dada a poder eh, entender de derechos fundamentales, que al fin y al cabo es lo que debe eh, bueno, velarse dentro de la estancia en prisión. El Consejo General de la Abogacía Española ya se ha opuesto el 23 de abril a estas primeras medidas en lo referente a la, a la legislación penitenciaria. Por otra parte, eh, tenemos que pasar a intervención del abogado y eh, recordar, eh, bueno, en el respecto al punto anterior, señalar eh, que eh, las actuaciones procesales en realidad están dependiendo de cada juzgado de vigilancia penitenciaria. Es decir, que cada juzgado está haciendo lo que puede y lo que considera oportuno, pero en general parece que están todos bastante desatendidos y se están utilizando solamente... Eh, solucionando, resolviendo aquellos asuntos que parecen urgentes y muy relacionados con la libertad. Bueno, en intervención de abogado eh, nos vamos a encontrar con una orden, la 227-2020, de 15 de marzo, eh, que ya hemos citado anteriormente, donde eh, eh, se va a decir que mm, se van a suspender todas las medidas de, de comunicación que tenían las personas eh, privadas de libertad tanto permisos como eh, salidas de todo tipo, comunicaciones con familiares y eh, se van a eh, suprimir, por tanto, todo ese tipo de comunicaciones. Y todo ello se ampara en las limitaciones de movilidad existentes a partir de la declaración del Estado. Eh, por otra parte, respecto a las comunicaciones telefónicas, en comunicaciones con los abogados no se dice nada salvo que se ampliarán las comunicaciones telefónicas con los abogados para permitir esa comunicación. Eh, previamente, eh, bueno, hay que señalar también, posteriormente, perdón, que el 19 de marzo ya sí se suspenden directamente los servicios de orientación jurídica penitenciaria y se dice que el abogado defensor podrá acceder solo si lo pide. Eh, es decir que basta con que lo pida para que pueda acceder a las prisiones a ver a su defendido. No obstante, el 26 de marzo, pocos días después, se plantea que se está trabajando en la implementación tecnológica de posibles comunicaciones seguras y entonces ya no será directamente que el abogado lo pida al defensor, sino que podrá solicitarlo al director de la prisión para que sea autorizado en su caso si las condiciones sanitarias del propio privado lo permiten. Eh, ese desplazamiento por la prisión. Con lo cual se queda un amplio margen de interpretación. Lo, se podrá pedir y lo permite, solo en el supuesto, no se permitirá cuando esta persona esté en afectado o pueda estar en bueno, cuarentena por ser posiblemente persona afectada. No se dice. Eh, el Consejo General de la Abogacía Española en este sentido lo que está trabajando es en pedir que se respete los derechos siempre del de, de abogado a poder ver a sus defendidos y el contrario. Eh, por tanto, conclusión de la intervención de los letrados que va a depender de cada prisión y en cada prisión se está haciendo de una forma diferente. Algunas están funcionando con absoluta normalidad y en otras está habiendo una gran dificultad. Pasaríamos a las escarcelaciones. ¿Qué se ha dicho por parte de la administración respecto a las escarcelaciones? Hubo una bueno, nota, la de 12 de marzo, en la cual eh, fue la primera de todas. Se dijo eh, base de trascendencia porque va muy relacionado también con el tratamiento. Dijo el 12 de marzo, fue la primera que se dictó, solo se permiten visitas por locutorio los abogados también, eh, pero ya no se permiten la entradas de ONG, ni otros terceros profesionales, ni nadie. Eh, a continuación, el 18 de marzo eh, ya se eh, establece respecto, bueno, el, el, el 15 de marzo, tres días después, se dicta la, la orden que hemos visto con anterioridad, que restringe todo para los presos excepto eh, la de abogados, que dice que se incrementarán telefónicamente. Pero ya en este momento primero no encontramos con que todos los presos van a estar totalmente aislados, no hay comunicaciones con familiares de ningún tipo. Ya nadie puede entrar en prisión, que no sean los propios funcionarios, tampoco gente de ONG ni tampoco profesionales de otro tipo, solamente en principio parece que los abogados. El 18 de marzo encontramos otra, una circular muy importante que establece que aquellas personas que estén en tercer grado o en 100.2, los que estén, se le permitirá que se le aplique el control telemático o se anima a que se aplique el control telemático, 86.4 puntos de reglamento penitenciario. Eh, este control telemático mmm, simplemente permite que aquella gente que, en lugar de estar en el centro de inserción social o en el centro penitenciario ordinario, o que está en ese régimen de semi eh, flexible del 100.2, que sabemos que no es ni segundo ni tercero, sino que puede ser una mezcla de ambos, de ambos grados o de diferentes grado de tratamiento, eh, puedan estar en su casa eh, durmiendo. Eh, como se podía, empezó a montarse un poco de eh, bueno, de informaciones sobre esta opción y salió en todos los medios de comunicación. Al día siguiente hubo una rectificación por parte de instituciones penitenciarias en el bien sentido, al día siguiente, 19 de marzo, de que, bueno, que se iban a estudiar caso por caso, es decir, que iba a ser un estudio del tercer grado individualizado eh, y que además el 100.2 no dependía realmente de ellos sino que iba a depender del propio juzgado de vigilancia penitenciaria que tenía que ratificarlo. Eh, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los penados eh, y preventivos hay una, eh, instrucciones, dos instrucciones muy importantes, la 8.19 y 3.2006, que regulan justamente sobre el 100.2 y sobre el tercer grado eh, cómo se puede en estos dos sistemas, tercero 100.2, esta vía 86.4 en casa y dice en aquellos casos en los que el sometimiento a determinados tratamientos médicos que pueden ser o no permanentes supone una penosidad eh, añadida a situación de reclusión y dice si bien esta situación no encuentra un amparo legal eh, directo, sí si demanda una especial sensibilidad. Es decir, sinceramente parece que existe marco pues para cualquier situación poder utilizar esta vía del 86.4 bien del 13 grado o del 100 puntos. El Consejo General de la Abogacía Española también está pidiendo, pues, escarcelaciones en la línea que hemos dicho antes, especialmente, eh, como veremos a continuación, de colectivos especialmente, eh, bueno, más complejos, ¿no? Por sus circunstancias, bien por la edad, bien por sus enfermedades que ya tienen y que pueden cursar con el COVID o bien por mujeres embarazadas. Vamos a pasar al... Siguiente punto, que sería el posicionamiento del Ministerio del Interior y juzgado ante la pandemia. Debemos tener en cuenta que el 24 de marzo de 2020 el Ministro de Interior dijo eh, lo siguiente. Vamos a escuchar. ...que contraemos. Miren, al día de hoy hay una novedad. Ya hay condenas en el ámbito penal por desobediencia a los agentes de la autoridad. El juzgado ya de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia condenatoria por desobediencia en el ámbito penal, por esas conductas absolutamente insolidarias, con penas de cuatro meses de prisión. Quiero... Por tanto, ya ha dicho directamente el ministro en este primer momento que debían adoptarse medidas contra las personas que incumplían las normas incluso sanción penal. Por tanto, no parece que el ministro de Interior esté muy... Eh, la línea de escarcelar, escarcelar, sino que parece más bien era la utilización de medidas coactivas para que la gente eh, cumpla el confinamiento en su casa. Podemos a continuación incluso ver como un mes después, el 23 de abril, ya existen 6.000 detenidos eh, penalmente por desobediencia. Hay que recordar cómo la Abogacía del Estado recientemente ha planteado que no se puede considerar la desobediencia, ni siquiera en vía administrativa, por el mero hecho de que haya una, una, eh, una persona ya de forma reiterada incumplido ciertas órdenes genéricas que todo el mundo conocemos. Es decir, que administrativamente eh, ni siquiera se podría sancionar, por tanto, a la abogacía eh, de esta forma. Eh, menos se supone que penalmente. Si fuéramos al CENDOV, veríamos y observaríamos cómo incluso ya existen muchas condenas penales a personas por meras desobediencias, aunque fueran de forma reiterada. Es decir, personas que han sido sancionadas eh, de forma reiterada vía administrativa y se considera que como esta persona no para, se puede acceder a la vía penal. Insisto, en el CEN2 existen resoluciones, eso implica que no es algo, y además hemos encontrado gente que directamente ha entrado en prisión, que no, ni siquiera se le ha suspendido la condena. Yo al menos he podido encontrar 10 resoluciones en el CEN2 y seguro que son muchísimas más. Estas son las que están publicadas de forma inmediata en el CEN2. Bueno, por otra parte, deberíamos entrar en la parte ya más trascendente o más importante, que vamos a dedicarlo el último rato, que serían las propuestas de actuaciones jurídicas. bien eh, Hay una parte común que serán los elementos a valorar para la escarcelación. Es común tanto para los preventivos como para los penados. Después veremos a continuación la finalidad de cada medida para analizar si se puede cumplir desde casa y las vías jurídicas posibles para intentar estas peticiones. Bueno, pues eh, en primer lugar los elementos a valorar para la escarcelación eh, sería el, en principio vamos a valorar como primera cuestión la inadecuación de la pena de prisión. Es decir, eh, la sociedad civil organizada viene diciendo eh, ya desde hace mucho tiempo que la prisión está siendo excesivamente utilizada en España y es algo que además es algo muy superior a la media europea. Pero en este caso en concreto, la sociedad civil organizada, donde están desde la Universidad de Barcelona, desde el Colegio de Abogados de Orense, desde asociaciones de derechos humanos de todo tipo, eh, más de 70 entidades han pedido al Ministerio del Interior, al, incluso al propio Congreso de diputado a la, a la Comisión de Interior, al Defensor del Pueblo que se planteen que una serie de medidas para relajar la tensión desde adquisición de terminales para que puedan utilizar las personas privadas de libertad, como dar mayor información a las familias para estar más tranquilos, que esto está generando mucha incomodidad a las familiares, y sobre todo para escarcelar a aquella gente que tenga baja peligrosidad. Y especialmente a la gente mayor de 70 años, a la gente con enfermedades que puedan cursar de forma compleja con el COVID-19 o incluso también para mujeres embarazadas. En este sentido hay una serie de, de organismos que han dicho una, eh, de forma categórica, de todo tipo de organismos, no me voy a parar excesivamente porque después veremos que esto está eh, mandado por los diferentes colegios de abogados, al menos el de Córdoba, a los compañeros para, en escrito, pidiendo la, la, que la preventiva eh, pueda, eh, bueno, pues pueda incluso quitarse eh, y se le hace referencia a todos estos elementos. Eh, de todas formas, intentaré aportar también esta charla de forma escrita para que la gente, los compañeros, podáis aportar, eh, encontrar directamente estas referencia de forma mucho más ampliada. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya estableció como una prioridad eh, medidas no privativas de libertad para las personas de perfiles bajo riesgo y especialmente vulnerables. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, esto, esto ha sido en el mes de marzo y, y principio de abril, se establece que, por favor, que los Estados procedan con rapidez a reducir el número de reclusos. El Subcomité de Prevención de la Tortura de... De Naciones Unidas, a vida cuenta, el mayor riesgo de contagio, reducir las poblaciones eh, en, carcel, en la cárcel y detenidos. El Consejo de Europa, el Comité para la Prevención de Tortura, también establece que, dado que el, el contacto personal cercano contribuye a propagación del virus, pues plantea la escarcelación. La Comisionada para derechos humanos del Consejo de Europa establece que la disminución de la población carcelaria es indispensable en toda Europa, para garantizar la aplicación efectiva de los reglamentos penitenciarios y aliviar la creciente presión sobre tanto el personal sanitario como el sistema penitenciario en general. Y en la misma línea, finalmente, estas entidades que hemos dicho antes, con todas estas recomendaciones internacionales, se las dirigieron al Defensor del Pueblo Estatal y el 17 de abril, efectivamente, ha hecho propias sus recomendaciones todas estas anteriores. Es decir, escarcelar a aquella gente que son especialmente grupos de riesgo. El Consejo General de la Abogacía Española, en esas propuestas que hemos dicho antes, al primer borrador del Consejo General del Poder Judicial, también ha hecho referencia a la necesidad de establecer relajación y, por tanto, eh, salida a este tipo de personas. Por tanto, un primer elemento a valorar es la inadecuación de la pena de prisión. Otro elemento a valorar es la asistencia sanitaria inadecuada. En este sentido, no, eh, tenemos que ir al defensor del pueblo estatal, que en todos sus informes anuales viene a establecer que la asistencia sanitaria en prisión es de segunda calidad, es decir, es una calidad cada vez más reducida, muy alejada de la de la idónea y de luego igualdad de condiciones. Eh, el, la Organización Mundial contra la eh, Organización Médica Colegial, perdón, que es del Consejo General de, de Médicos lo vienen estableciendo de forma continuada siempre. El Consejo General de la Abogacía Española también lo ha dicho en sus encuentros, en sus conclusiones de los encuentros de Servicio de Orientación, la Asociación por Derecho Humano Andalucía y otras muchas eh, entidades. Pero es más, eh, directamente el Tribunal Europeo de, de Derecho Humano ha considerado en determinados asuntos, como el caso la contra Polonia o el caso Tarayeva contra Rusia, que la falta de asistencia médica puede generar vulneración de derechos fundamentales, tanto integridad física... Tanto no someter malos tratos y tortura como el tema incluso de la vida, derecho a la vida. Después, por otro lado, tenemos que considerar que hay un sufrimiento incompensable. Es decir, estas personas van a estar confinadas durante mucho tiempo eh, con una reducción absoluta de la poca libertad que tenían. No tienen comunicaciones exteriores, no pueden salir a la calle y están absolutamente encerrados. Pero si encima pensamos, aquella gente que está en cuarentena, tenemos que eh, situarnos en algo mucho más complejo. Eh, eh, en estos días nos han llegado varias reclamaciones de presos que están en extremera, que dicen que ya han 24 días, eh, donde están las 24 horas dentro de la, de la prisión, es decir, dentro de la celda. No tiene ningún momento de relajación y, por tanto, es una situación especialmente compleja. Eh, esta situación parece un poco difícil porque sería mucho más sencillo estar en un hospital o en otro sitio. Eh, en cualquier caso, como parece complejo compensar esto, eh, pues sería razonable por tanto facilitar la salida. Respecto a las compensaciones tenemos que recordar cómo hay, por ejemplo, ha eh, habido soluciones del Tribunal Constitucional como el doble abono de la preventiva, aquellas personas que estaban en preventivo y también estaban penados, eh, en ese momento fue la sentencia del Constitucional 57-2008 y por otra parte también el Supremo estableció incluso la posibilidad de compensar eh, los controles eh, de la libertad provisional eh, como medida anticipada por lo que suponía de perjuicio eh, de haber estado de forma continuada siendo controlado. Como esto no va a ser posible pasarlo en estos momentos, eh, parece razonable buscar algún tipo de salida. Eh, nos vamos a la finalidad de cada medida. Está, eh, vamos ya a pasar a la preventiva de la pena de prisión. Sabemos que la preventiva tiene la finalidad de asegurar la presencia, la evitar destrucción de las pruebas, que se actúe contra los bienes de las víctimas o incluso la reiteración directiva. Y también se establece esta prisión cuando preventiva cuando no existen otras menos gravosas y analizando la repercusión para investigado. Probablemente la repercusión para investigado pudo ser antes eh, suficiente y ahora puede ser excesivamente gravosa. Por tanto, uno de los motivos será que la finalidad haya podido decaer. La pena privativa sabemos que es la reeducación y recención social y también la custodia. El 25 de Justicia Española, el 3.4 de la Ley General Penitenciaria en el artículo 1. Todo esto parece complicado que actualmente pueda eh, protegerse o pueda conseguirse. Por tanto, ¿cuáles serían las vías jurídicas posibles, ya para ir acabando? Pues las vías jurídicas posibles serían, en preventiva, por un lado, solicitar que se retire o sustituya esa eh, pena, mm, eh, esa privación cautelar de libertad, por una medida no privativa de libertad, o si tiene que ser privativa de libertad, que sea arresto domiciliario, por grave peligro para la salud. 508.1 de la ley de juicio criminal. Hay que recordar que en estos casos puede haber un peligro para la salud para mucha gente. bien Además, también hay que plantear que ahora ya es fácil asegurar la presencia, no se van a destruir pruebas, ni actuar contra bien, bien de la víctima o retiración por, por lo que estamos diciendo, porque no hay posibilidad de que esto ocurra. El escrito Colegio de Abogados de Barcelona se pasó y puede ser de mucho interés porque se establece todo esto. Todo esto hay que relacionarlo con lo que habíamos dicho antes en el 3A y el 3B respecto a eh, falta de sanidad, sanidad adecuada dentro de prisión y los organismos y recomendaciones de organismos internacionales. Eh, por otra parte, insistir que el confinamiento con una limitación movilidad del cierre de fronteras junto a la excesiva presencia de los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado y las circunstancias concretas de estas personas deberían eh, rectificar las medidas adoptadas. Esto sí ha ocurrido o es bastante habitual. Mucho más complicado va a ser las penas privativas de libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque las penas privativas de libertad, eh, por un lado, eh, los jueces no están funcionando. Ya hemos dicho que los jueces de vigilancia prácticamente están cerrados. La Junta de Tratamiento parece que tampoco se están reuniendo eh, con carácter general y, por tanto, peticiones de 100.2 o de 100 o de tercer grado, 104.4, no se están consiguiendo. Pero para la pena privativa de libertad estaría muy bien poder, eh, sin duda alguna, relacionar tanto eh, la motivación que hemos dicho antes eh, de falta de finalidad, o sea, imposibilidad de cumplir la finalidad, como las recomendaciones internacionales que hemos planteado antes. También relacionado a un escrito de una de 17 de abril, que es la unión de asociaciones que trabaja en el tema de la drogadicción, eh, que establecen que la falta de tratamiento eh, al no poder acceder, ningún voluntario dentro de prisión está causando mucho daño y que ninguna norma de las que han regulado estado de excepción, perdón, estado de, estado prácticamente de excepción, pero bueno, estado de, de alarma, eh, deberían permitir que haya falta de tratamiento. Recordar la instrucción 819 que hemos dicho antes, 32006. Por otra parte, el tercer grado, especialmente el 100.4, que es para las personas con una enfermedad grave, eh, e incurable podría ser de utilidad en este supuesto. Alguna gente plantea que no. Yo entiendo que sí. Hubo una sentencia del Constitucional que efectivamente lo, lo desarrolló, la 4896, que es una persona con una enfermedad coronaria que se dijo que por el hecho de estar en prisión podía sufrir un empeoramiento por todo lo que suponía la prisión. En definitiva, si con una enfermedad persistente la estancia en prisión puede suponer la pérdida de vida, parece razonable aplicar el, el 104.4. Perdón. Y eh, todo ello en relación con el 86.4, que es el control telemático. Y la última opción sería revisión ante los órganos de ejecución para que revise la no suspensión. Es decir, pensemos en un órgano que no ha concedido la suspensión, pero que, a vida cuenta, las circunstancias actuales podrían proceder. Para cualquier otra cuestión, ya sabéis que me tenéis a disposición. Muchas gracias y que vaya bien. Saludos.